Hola muy buenas, soy Bebaiter de Jugando en Linux, aquí estamos que vamos a presentar un nuevo juego que acaba de salir en Steam, en coca, llevaba un año ya, pero por desgracia tenía exclusiva en la Epic y bueno no hemos podido disfrutarlo nativamente hasta ahora, pero por fin ha llegado yo creo que va, ha valido la pena, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar y para ello pues bueno. Tenemos aquí a un invitado estrella Nuestro amigo Canseco ¿Qué tal, Canseco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, aquí, muy bien Disfrutando de la noche <ríe> Pues nada, vamos a presentar el juego Down de los chicos Easy Trigger Deciros que nos han dejado una, una llave Nos han dado una llave de, para probarlo Y pues bueno que comentemos qué nos parece el juego, hablar de hacerle un review, no lo que se dice uh -huh. el juego tiene pinta de eso, de 16 bits, ochenteros, cañeros, yo creo que nos va a gustar he visto un poquito y creo, creo que nos va a gustar pues nada, mi primer vídeo que vamos jugando en Linux y nada, me dio la manta en la cabeza vamos a jugar en remotes play together, vale, o sea, el juego lo tengo yo lo tengo en mi ordenador y Canseco va a jugar en Remote Play con, conmigo así, un poco para complicarme un poquito la vida <risa> y, y bueno, con invitado, que no lo habíamos hecho antes no por lo menos no, no de manera así pues bien, vamos a empezar arrancando el juego lo poquito que he probado pa, tiene pinta de que funciona bien bien en Linux. Vamos a ver si no nos da ningún fallo raro. Eso, esperemos que nos salga mejor que el ensayo de Eurovisión. ¿Eh? <risa> el ensayo ha salido bien, por lo menos. Vale, pues le, le doy al juego y ahora te voy a invitar, ¿vale, Canseco? Venga, va. In the 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war, arise a society fueled by greed. Profiteering mega-corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, Hunt Down. Bueno, down. Una presentación de lo más. Esto es Blade Runner, puro y duro. O sea, presentación, la presentación le ha faltado a Los Ángeles 2000, 2020 era, 2020, <risa> 2049, ¿no? En el último, en la última película. Nada. Me, me quedo con Cyberpunk 2020. O Cyberpunk, o Cyberpunk. Sí sí. sí, sí. Esto es una mezcla así. Sí, ese es el estilo, sí. Vale. Pues y a mí me encanta. Pues venga, vamos a probar Remote Play. Hemos hecho unas propiedades y creo que ha ido bien. Esperemos que en el. No un directo, pero en nuestro. En nuestro vídeo no nos falle. Bien. Entramos al menú y. Invitamos al amigo Ganseco. No vaya a poder ver cómo lo invito, pero deciros que Remote Play se ha vuelto muy simplificado eh, invitar y a jugar Ala, aceptado muy bien está, está chulísimo que salga el fondo de, así como en diagonal del juego sí sí el a ver estos esto son recreativa total de, de vale. esos finales del 80 vamos a darle a los jugadores ver el juego ¿no? no la estética está muy conseguida esta resolución no la teníamos entonces, ¿eh? Eh, ya, ya. Pero, bueno, tiene efecto CTR. Voy a enseñaros el menú, ¿vale? Un poco las opciones para que veáis. Tiene filtro CRT que lo ha activado, ¿vale? Para que se vea más como las viejas recreativas o las viejas televisores de tubo. Eh, bueno, movimiento de cámara... Le de puedo quitar la sangre... Subtítulo. Bueno... Tampoco necesita idioma, que viene en español Lo hemos cambiado antes no tiene lo de auto que he visto en las ofertas Lo he visto, pero... ¿Todo me parece? ¿Auto cobertura? ¿Qué será? Una mala o... Pues igual no lo entenderás. Igual cuando pongamos a jugar, entenderemos de qué va Vale, vamos a ver si pillamos cómo se juega y luego si queremos investigamos un poquito, a ver si hay... Bueno, tiene, con lo que hemos visto, tiene dos modos, historia y arcade. Nosotros vamos a hacer el modo historia, ¿vale? Un poco así para que nos cuente... Eh, eh, teníamos aquí alguna partida todavía de las pruebas que hemos hecho. Voy a borrarla, ¿vale? Borro, borro. No, se visto, no, se ¿No se ha visto? ¿No se ha visto, señores? Bueno, selecciona dificultad. Vamos a poner normal, ¿no? Tú y yo somos capaces, o un poco difícil. Sí, normal, normal. A ver, normal que se Normal, acabe. sí, <risa> Bien. Bueno, ver, caza no recompensas. Tenemos. tenemos tres tipos. Mm, mm, voy, voy a bajar a la, la más chica. Más. Tú, el cyborg. Sí, yo, yo siempre en Muy, en bien. Muy bien. Yo ya he perdido la humanidad, o sea, que a mí me hace igual. <risa> <risa> y, eh, los detalles están conseguidos, eh. Y lo único que no sé es por qué me sale el... Cursor del well, aquí todo vale, pues lo Uy. Bueno, eso, Bueno, es igual. No parece que moleste mucho. Que funciona, ¿no, el mando? Eh, sí, bueno, ahora cuando entremos supongo que sí. Vale. Hecho, el que, como tú eres el jefe eres el que lleva el a fin, es que aún no justo que Tiene ¿Sí cuenta. So, once again. You were personally selected for the job Aquí esta señora parece que, que, que es la que va, va contratando a los No, ya better to do, Rose. I had a feeling The hunt down is initiated <risa> Our first matter is an urgent one During <risa> the latest riot A gang known as the Hoodlum Dolls Somehow Outwitted law enforcement And managed to seize control Of a mechanized riot suit Looks like an inside job to me. Apparently, he goes by the name of Troy Lawman. Adicionalmente, okay. the area you'll be headed to has a few minor bounties that are open to your discretion. I'll transfer you those that are in your direct vicinity. Downloading hmm. Vale, o sea, esto Barato consiste consiste en que aquí hay varios distritos, parece, y cada distrito que tiene aquí, pues Oh, God, it's unpredictable. And strong en <risa> números. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make mother proud. They're about to meet the devil. <risa> <risa> vale. Pues empezamos con el primero, a ver información que nos dice. Mira, mira, mira, que me encanta esa el... el... picadera este coche, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? el detalle en detalles, en detalles en <risa> detalle. Estoy viendo que lo han conseguido, ¿eh? Y sí, sí. Y se ve algunos chistecillos por ahí, como la nota ahí pegada. <risa> Dog food y red poison. <risa> vale, Eso objetivo. de música, ¿no? Sí, sí. Bueno, mata, coge a algún coleccionista. Será un tesoro o cosas que habrá que encontrar. Y completa el nivel sin morir. Pues vamos a cazar, ¿no? Esto. Esto es típico sí, recreativa, ¿eh? Yo <risa> soy mi punco, ¿no? Bien, bien. Funciona, ¿no? ¿Te va bien? Perfecto. A ver, el arma! Sayonara. Ah, vale. ¡SAYONARA! <risa> ¡Ja, Vale. Eh.. Nada, no tiene mucho misterio. X. A. X para disparar. A para acá. Saltar. Y puedes hacer ventajas. Con el gatillo puedes hacer como un. Pequeño... Tú, bueno, go, todo, todo hay que decirme Yo estoy usando un mando de PS4 Y, y... y el Vale, yo estoy usando el Steam Controller O sea que parece que en cuestión de mando Ay, señora, cuidado. Ahí, ahí le estamos viendo no sé si ¿Qué otros juegos que he jugado, madre acabo, A ya. ver, acabamos de arrancar el juego A ¿Sí? ¿Sí? okay, ¿Sí, Voy a coger la UCI Si no te importa para ti, para ti. Vale, con la vez puedes cambiar, puedes cambiar de armas, fíjate. Los barriles explotan. ¡Uf, qué rico. Ah, mira, es seleccionable. Anda, adiós. Sí, Hay que coger tres, vale. Checkpoint. Checkpoint. No hemos llegado a algún punto. Uy, te voy a escopetas que Se puede esconder en los huecos, vale. Pero parece oh. que te, que a te pueden pegar también. Ah, sí. Mira, ahí tienes sí, una sí, escopeta, sí. tienes un.. Escopeta, escopeta. Me va... Escopeta y la. Me mara marzo. Muy bien. Ya veo. ¿Qué tenemos aquí? Uh, aquí tenemos a una, una, una de la panda. ha cubierto, dice. Para abajo ha cubierto y arriba ha cubierto también. Ay, cuidado, sí. cuidado. Madre mía, estoy que pegan aquí. ¿sí? Ha cubierto, Ha cubierto. Vale, venga, vamos a darle a esto. Mm, qué Se ha matado. Wow. ¿Qué que no lo he visto a la No, no, <risa> de arma, no, no, no, no, no, no, no, Sí. Igual, me quedo con la pistola de momento. Y cuando está en Cerquita. Sí. Oye, está bien está bien ambientado, ¿eh? 16 feet, pero qué bien hecho está. Mira, están las reparaciones de ¿no? <risa> Tony. Tony, el gordo pegado un par de bolsas. Leche. Aquí viene el, el paso. ¡Uh! ay, uh, sí, ¡Ahí, hay, ahí, hay ahí, ahí da la buena! Uh. Ya, ya vale, a vale. Debería subir sí. Mira a ver si puede venir Chamura más <risa> Vale no, esto a ver, lo estoy encontrando fácil, yo no sé si es que Bueno Bueno fácil <risa> Supongo que, que será, será el, se cubren, el, el Hay juegos de este tipo que empiezan dando mucha caña Ah espérate ahí ha arriba un amigo ¿Cómo lo matamos? Ah, por aquí, por aquí um, <risa> Interesante. Claro, Yo no, pienso como... que sí se puede disparar. Ah, mira, mira, si te agachas, si te agachas, te. ¿Has visto? Atando, te agachas. Ya. Yeah. Ah, sí. Y gatillo. ¡Ey, ¡Eh, ya, ya espérate! ¡Vuelve atrás, vuelve ¡Ay! atrás! Sí, ¡Hemos perdón, dejado! Más... Ay, maletita, ¡Maldición! Dejó, no pasa nada, no pasa nada. Una viejo, dos. No. Tampoco importa. Lo que importa es la Sí, sí, Y, ¿Y es que no veas cómo pega. <ríe> bueno, primer boss. ¿Qué me recuerda? No sé qué otro, pero bueno. Por un cuidado qué falta. Dale. Tú dale con ese, tú dale con esa arma. Cuidado, detrás no se me acabó el munición Tiene aquí una uchi ¿eh? Oh, tenía un... A ver, Espérate. Esto me pasa cuidado porque... vete. Ostras. No, sí. no, no, no. Oh, oh, oh, oh. aquí. No, pronto. sí, Aquí tienes vida. Si necesitas vida, aquí tiene Vete aquí. Vete por aquí. Rápido. Rápido. Abajo. Abajo tiene vida. Vete aquí. Ahí tiene vida. Ostras, vamos. Uy, esta quita. Cuidado. Vamos. Toma. ¡Por fin! Pues nada, uno menos. No, no, no sido tan difícil, la verdad. La verdad es que igual tenemos que haber Pero espérate que... O sea, es, esto es pura y... acción, ¿eh? Esto es una mezcla entre Blade Runner y... y Mazda. <risa> esto me recuerda a, a, a Robocop, a, a Contra... Ah, el juego de A Robocop, tanto juego así. El, el Metal Slug. También, también. Clásico. Este, este me encanta. Esto, me encanta. Un, esto es un clásico. Bien. O sea, este, este es un. Si te gustan los clásicos, yo creo que este juego debería de tenerlo. Está, bueno, tenemos el siguiente sitio. ¿no? <risa> <risa> tiene un poquito de cachondeo también el juego, ¿eh? Así. Y que digo que el nombre no tiene nada que ver con el chip de familia de Commodore 24, Vamos a menos. O será más bien por lo de sitvicius o algo así. Sí, sí. Ahí tienes el granada. Y te sí. la. Amo. Y, ¿Y puedas lanzarla. Eh? Creo que es la Y. A ver. Vale, pues sí. Supongo que tendrás que saltar y darle de a, de al, de al de frente de esa. De la bueno. La chica tiene un vocabulario un poco. ¿Cuánto soy el bueno. De la, de la Vale, puedes lanzar... Vale, la... Ah, tienes un hacha que se va recargando. Se la puedes lanzar. De vez ¿No en bueno? cuando. Supongo que hará bastante daño. Genial, soy joder, soy y tengo el mate de mi Lo puedes cambiar, a vez. No, no, no, no, no. no, no. Vamos muy bien ¿Lo con mi nick. <ríe> ah, mira, me espérate, le puedes dar a los coches. No los Pero quítate de en <risa> Vale, vale. Vale, ya sabemos que los coches explotan y hay que quitarse de en medio. <risa> vale, ¿Qué? ¿qué tenemos aquí? Y como no encuentro ¿no? el Tú para tú para Tú recibes. Bueno… A ver… Te un... A ver, amigos, que tenemos aquí ya. Ha no salió por patas. <risa> Voy a cambiar de arma. ¡Uff! Había una en la leche, Vale, puedes dar patadas, si está cerca. Toma. Toma. Vale. No tengo ganas de... Toma. Toma. Toma que salen en cualquier momento de cualquiera. Voy por delante. Quédate ahí. Mira, los puedes sacar de la escondita patada. Qué bueno. Qué bueno. Cógete si quieres ese arma. Le dejo que a Uh, va. Cuidado se Uh, saca. Eso tiene buena pinta. No, no es infinita. No, 43. No es infinita. No creo, ¿no? No, porque si no, esto es una leche. ¡Ostras! ¿Por dónde tenemos que ir por las que? Se lo digo yo. Se por abajo. Así pone bad Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Tiene vida? Lo recoge yo, Sí. ¿Por aquí donde va? ¡Uh! ¡Apérate! que no voy a poner la pila ahora Ah, pero... Uh. Espérate, ¿a ver qué hay por aquí? Uf, estoy un poco tocado también Uy, si aquí arriba hay... ¡Aquí hay una K! Ca... Ostras, me han matado Había Vale, esta momento. arma es muy potente, oh, pero... Muy bueno. Pero tarda mucho... Yo eh... sí, me quiero acá. Es efectivo que te cae. Bien, bien, bien. Sí, bien. Eh, ¿cómo llegamos allá, allá arriba? ¿Cómo llegamos allá, cómo allá uh -huh. arriba? Buena pregunta, pero aquí se puede entrar, vale, este, No bueno. sé yo, eh. Igual cobran mucho. Ah, vale, sí, sí. Acá está. Subiste sí, arriba sí. supongo. Y volver a hacer. Uy, Uy, arriba, no, no me lo puedo creer, tío. Espérate, que voy a coger a guitarraza, tío. Uh, a, guitarrazo, uh, a guitarrazo, a guitarrazo. Ayúdio. ¿Qué te ha pasado? Ah, espérate. Ostras, que me matan a también. A la vez, que darle. A la vez. A de Ah, perdón. Pues no. me... oh. Bueno, volvemos al punto de... Ah, bueno, combina pues esto ¿eh? Es un poco... Pues, por suerte no hay que empezar al principio. ¿Dónde te va acá? ¿Qué te gusta? aquí no tienes para la AK, eh. aquí. Yo sí, pensaba que tenía que darme, no. Oye, pero música ya, cañera, no. ¿eh? Uy, uh, yo, yo me aquí. Se pega muy fuerte, Venga, va. creo que está despejado. despejado. Vete un poquito ¿Ves? delante, anda. Bien. Venga, va. Te lo doy. ¡Adiós! Ah, <risa> Let's dance. ¡Oh! ¡Está ¡Tío, ¡Ah, tío! espérate, espérate! Aquí había algo. ¡Ostras! <risa> eh, ¿La has matado? No, no, no. ¡La has matado! ¡Te A ver si que lo grabamos. No tengo la música Bueno, la chica. No. Te, la, no sé cómo hablará el t pero la chica tiene un vocabulario que no vea. <risa> <risa> Ay, bueno, segunda voz. Esa a ti, pero a mí me está encantando el juego. No, está muy fono, tío. Muy entretenido. Es muy Ah, sí. Te Ostras, te digo un no oh, oh, oh, Qué le pasa. No sé pero que va un poco. <risa> Qué <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, madre, madre mía, mía tenemos mía, aquí al, al a silvestre talón a los panky. <risa> sí sí, pero no, no madre madre a ver, se ha metido nada, ¿no? Es puro. Ojo, a ver, me, me acuerdo que tenía. Ah, pero el, el tío empezó otra vez con la vida. A ver, no, no me no, acuerdo. No, no. Solo inicial, por favor. ¿Deja apretado? Soy dejando apretado. O igual hay que darle varias para ¿no? Es igual. Espera, ¿te ¿No lo voy a llevar para el otro lado? Tuve esto, peces. ¡Ay, gira! Yo no se mueve de ahí? ¿Será esto, bro? ¡Ostras, no! Oh. Bueno. Está bien, vamos, a los dos, no, eh. a la segunda. A la segunda. Venga, vamos, vamos. Vale, este es saltar arriba y abajo. Saltar arriba y abajo. Esquivarlo, saltar arriba y abajo. Vale, se puede lanzar también con la Y. La, la secundaria que tenga, eh. Al dios, se vuelve a recargar. Hola. ¡Pues ahí! Estalones No, Bueno, ¡Qué ¡Otra me vuelve el tirano! ¡Toma! ¡Pasta te el tío! ¡Pasta a el tío! ¡Nada, que no aprendo! ¡No! ¡Toma! ¡Ahí ¡Qué pues buena! ¡Bounty collected! <risas> ¡Uf! ¡Madre mía! Creo que ha costado! Dos muertes, dice. Esta vez no lo hemos hecho completo. Bueno. Está muy currado el juego. Sí, no, esto, esto de los premios me recuerda un poco a, a, un, juego, a un juego de naves. Es que hay fosas en el Que Si no te consigues todas las misiones, no, no te van a matar las medallas. Yo sé de uno que la música cañera le gusta. Al amigo leí y yo y a este juego le va a gustar. <risa> No Vamos a ver si manejamos la granada Oye oh, yeah. Ahí va una, ostras Adiós ah, barris Justo tiempo Uy oh, que me mato, uy que me mato No, no me mato Gracias ah. Checkpoint Already here. Had a feeling you'd be screwing up somewhere around. Uff, pega este. Sí, sí, sí. Se mejor ahí? Ahí ¿Sí? ¿Listo? un poquito justo. Bueno, esta bien, es la de Scooter, ¿eh? No te la pierdas, amigo. Llega el cielo de la Scooter. Cuidado sí, bueno, con esa que tiene aquí. Ostras, necesito resucitar, bro... ¿No no, Mierda. Aguanta, necesito la pila de pila. No sé cómo se va, la resucita, la a la, la B, pero... Ostras, ostras, ostras, ostras. Esto se cuenta con decao. ¡Ya! ¡Hora de la cajería! Uh. <risa> Igual es que antes me echó demasiado. ¿sí? Voy a coger la copeta, arriba tiene otra. Cuidado que viene el tío la puta. Vamos a ver si. Me ha matado otra vez. No, no, no, no. Él? El perro. <ríe> Madre mía como pega. Bueno. Ya empieza a subir la dificultad, ¿vale? Nos han dejado aquí do, dos fases para que nos pasemos. Y aquí yo creo que empieza ya los orillos. Aquí cuando se pone interesante, ¿no? Ostras, tío. Llegan fuerte, eh. A ver, cómo resucita. A ver, uno, dos, tres. Sí, que tienes que dar. Ah, B, B, B, Dándole varias veces a B. Sí, pero ahí está. Venga. Vamos a enseñar al amigo este. Y bueno, Anda que no ha uh. dejado en ella. Vale. Mientras no la ahí, tengamos eso, a este, que a veces le está bien, matando. Uh. Ahí va. Me he olvidado. Uf, y un molotov. Bueno. Oh, uh. pero... En, en... No. ¡Por la leche! <risa> <risa> no, <okay. risa> bueno, nos quedan dos. vidas, ¿eh? ¡Esto! Wow, Venga, very... sí. es <risa> es? te ahora en serio ¿Ese aquí? Me voy a poner un poco... <risa> ¡Venga, va. Es que ya me... me he dado tres veces Esta vez así. Vale, también podemos venir por aquí abajo. Cubrirnos. Bien, bien, bien. Y este, este... Uy, el perro, el perro, el perro. El perro. ¿Me ha matado? Es que el perro, Abajo, abajo, abajo. Vale, eso no es el perro. Muy bueno, tío. Ostras, me ha matado. Vale me encantan el de las hipotecas que no llegan a... La vida. ¡Uf! ¡Ostras! Bueno, no <risa> ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, dale. dale! muy bueno, muy bueno, muy bueno, no bueno, mato, me quedo. bueno, muy bueno, Hace falta… muy bueno, muy bueno, bueno, pues, seguimos, ¿no? ¿Seguimos? Esto no, no, no. ya se está poniendo de serio, ¿eh? <risa> Vale, checkpoint. Por favor, es el molotov! <risa> Fuera. No, no, si... pocas un pero no que... era. Poco panas, pero no, ya. Vale. Oh, oh. Me encanta lo táctico que es. Es que no, no, no puedes ir a saco torre. No, no. Ya se ha acabado… ¡Bueno! <risa> me con el Como Cómo reparten. Cómo reparten aquí. No, que quede, vale, otra. pasado. nada no, que está por rampa. ¡Uy, uh, la moto! ¡Ja, no. <risa> <¿M> <risa> aquí no hay nada? No, ¿no? pone no aquí. La Maravilloso. Bueno. Pero, a ver… de pronto? ¿Qué otra? falta? venga. Se viene ahí arriba en el coprote. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, bien, sí, bien, ahora. Sí. ahora. ahora, Eh. de tu uno. No, no Mira, Este tan cerca que. sí. Oh, venga. ¡Si viene aquí. Me ha fallado la granada. Venga, va. Sal, ahí va, una. Toma Ahí va no, otro Lo que sea, ¿qué tira? ¿Es el... Este seguro es el... <risa> Espérate, espérate ¿Me voy a dar? Ah, no, no me queda granada Ahí lo lleva Bien, bien buena te... Otra No, esto son... es que chico Uh, que empanada bueno, bueno, sí. Cuidado con el perro, know. eh. ¡Ostras! ¡Ostras, que me han pillado aquí, tío! ¡Ostras! ¡Ahí, ahí! ¡Ah, hombre! ¡Ostras! ¡Ahí, ahí! hombre ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! de, ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Que había ¡Ahora dónde! Uh, oh, acá. Eh, yo, yo, yo, yo. ¿Qué hago? Sí, sí, una cosa u otra Yo me lo quedo yo. ya okay. es que no me quedan muchas vanas, pero bueno Bueno, oh, creo que llegamos al... La Guts Glory Bueno, 84 vanas, yo creo que... Era suficiente, ah, eh. ¿no? Found... Bueno, aquí tenemos al del ring Bad boy, Bob, Bad boy, Bob. ¿Eh? Bueno, bonito, barato Este sí. de la lucha, ¿no? Uh, ¿cómo? Ah, Perdón. Ah, que hay que, hay que, que meterse sea. en el ring. Vale, me cago en vale, la leche. Bueno. Y pega bien. Vale. Pues nada, no estoy una sentadilla de la No quiero que me Hay que ir hasta eh. No, este? pues, sí. Ostia, es posible. Es eh... que la dos un es... Vale. Ok, con escudo. Apústatelo con escudo, no le pegue No me da ah, nada Vale. Saltá, Pegarle. y si eso ¿y se contenta. no no no no no no no no no Venga, ya lo tienes, tengo, a ¡Oh, no! Bueno, ahora encima nos tira gasolina. Esto definitivamente es una asistencia. De repente, a que la ayude ¡Ah! la leche. ¡No! ¡No! Venga, no, ahora no. somos no, no. Mira, tú va! Se maté ya. Man, man, es que es ¿Me digo película? No, no, no, Creo que hemos salido. Sí. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Ostras! Ah, ¡Ostras! ¡La Ostra. está ¡Eso me encanta! haciendo mal! ¿Qué me ¿Qué? ya, eh! Aunque, a ver cómo se está... ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito ¡Mira! ¡Ahí tiene, ahí tiene ¡No! ¡Ostras! Ostra. ¿Te ha matado? No pero ahora aquí. Al otro lado. Ostras. Vale, ahora sí que... Es que en no se corte, se rompen... Eso, ya sé. Se Ya se... sé, se... Se se rompe se rompe y ya hay que, se ¡Ah! Está <tENA> Está bueno, el tiene queda poco. Téntalo. No. Ah. Bueno, has visto. Venga, venga, lo voy a abajo. Me enfrentar el gatillo Me ¡Ostras, Ahí no hay cañón ¡No hay cañón! Al otro lado! No voy a decir que se rompa el cañón porque está ahí no hay cañón Cuidado, vienen los secuaces. De la banda ¡Ostras! ¿Dónde me ha mandado? ¿Me ha afuera? Vale, que eso sí que es, muy vale, es que vale, ¡Va a va vuelta a mandar fuera! A vale, ver, ahora voy. Vale, madre mía. Venga, venga, venga. ¡Vamos, que estamos a punto! Tengo, tengo. No, no, no, no, Estaba a punto de morir no, no, no, no, En no, Bueno, aquí no, no, el nivel de dificultad, no, ¿eh? Ya no te como al principio Es bueno, es bueno No sé si se agarra, no me ha no me la no Ostras, ostras Tranquilo, tranqui Tranquilo, tranquilo. Espérate, la Tranqui, Me cago la leche Ahora... ¡Ay! Como resbala, tío. Es difícil. Yeah, yeah, no enganchar que... en el sitio. Tienes que agarrar, Tienes que pararte, no, agacharte... No. Oh. no, creo que no hace falta agacharse. Creo. Luego, luego, no, eso, vale. si te tú, no, no. <risa> no hace falta agacharse. Muy <risa> loco. Vale, vale, vale. Ay, uh. Uf, hasta luego. Se nos olvida Ay, que vale. tenemos el arma esa secundaria, que creo que hace bastante daño. No, me no, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero en el mismo sitio cuando aparecen las secuencias vale, no te falta agacharse lo han dado, lo han abierto. es que no da tiempo ¡no! Uh, perdón, ¿qué ha pasado? se me ha um, conectado a mí me ha hecho un crimen no, perdón, perdón, he oye, sí, oye. Sí, he ido a bajar el volumen ah, y seguramente ah, ah. Uh, <tose> vale, bien, bien. al acá fuera la pantalla no ha sido fallado el juego. Oh, dale ahí, dale ahí, dale Bueno, esto que no tiene vida si infinita, bueno, ¿no? Bueno. Cógete mi arma. Muy buena Bueno. Oh, Vete pues sí, sí, la AK, vete pero... la AK. No, yo de momento sobrevivo, si sí, yo soy, con la UFI. Ah, vale, que tiene la última Ahora no me no, va. Sí, es Interesante porque intento hacer un traje no. Oh. En el aire. No, eh, no, no, no. no, no, no, no espérate, la espérate. La mata, mata a los secuaces primero, si pueden. No. Ahí, y ahora inténtalo. No, espera. Espero que Tengo que que se ponga así con el espelito. ¡No! Ahora, cuando lo pueda hacer. ¡No! No, no lo veo. Mira, mira, justo por ti. ¡Toma ya! Justo <risa> <risa> para que venga yo. <risa> Me pasa el marrón, ¿no? Directamente. A ver, abajo. ¡Oh! Justo, justo. ¡Uf! Uh. Ahora, ahora. ¿no? no me lo puedo creer, tío, faltaba uno faltaba uno venga va bueno, vamos a hacer un, un intento más yo creo porque aquí hemos llegado Ah, es que cuando vamos a matarlo. ¡Ostras, ostras, ostras! Ahora vuelvo. Estoy, ha matado? Me ha tirado dos barriles Ah, pero no puedo. Ha sido como… ¡Ostras! Dos intentos… Madre mía. ¿Qué? ¿Intentamos otra vez? Sí, sí. Bueno, y me da el barril. Que no, he empezado muy empezamos, empezado empezamos, mal El tío cuando rueda es peligroso, eh. Me mataron. Venga, eso para acercarme. venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡No, no, no, no! La mitad, tío. ¡No! ¡No! Tiene que ser cuando se suba a salta. Es que cuando rueda... ...difícil. Sí, sí, aunque se pone con el escudo, porque si no... Hay... ...el peligro que tiene es cuando rueda. Venga, venga. A ver si ponemos esta.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 ¡No! Me he equivocado, me he equivocado. No, no pasa nada. Último, último. Último, ya, eh. último, último, Te juego en cancha, eh. Te juego en cancha. Vale. Aquí creo hay que, hay que hay que equivocar el gancho y cuando rueda. Pero además, ponerse a un lado a otro. ahí, ahí, ahí. ese. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Cuidado ¡Ah! ¡A! <ríe> <ríe> Uf, no, no me lo vale, puedo vale, creer, que <risas> mira, yo quedo. Uh, madre mía, madre mía. Qué juegazo, es, tío. <risas> está bueno, esta vez el nivel 3 nos ha costado 13 muertes. <risas> bueno, pero no ha subido nadie, que es no Bueno, <risas> yo creo que. Lo vamos a dejar aquí, que llevamos 45 minutos. Este vídeo se puede hacer eterno, porque el juego lo vale, ¿eh? el arte está muy bien, la música cañera y bien, bien llevada, dificultad creciente. Es que mira, hasta se me mueve la ropa y todo por abajo, Este renderizamos, pues, y si no han hecho puerta de día. Sí, sí, sí, sí. funciona perfecto en Linux, ¿eh? lo estamos probando, con remote, ya lo estáis viendo, hemos jugado fantásticamente aquí el amigo Canseco y yo. Y nada, vamos a desconectar, a ver, aquí, cómo lo hacemos. Bueno. Supongo que tendremos que salir de la materia, de el menú principal. Bueno, eso ya para otro día, Maricarme. Muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, por cierto, cuando estamos hablando de recreativa, de juego, eh... El juego está... La compañía, Easy Trigger, tiene... Tiene una lista de espera porque va a sacar su propia recreativa con este juego. ¡Agárrate! <ríe> oye, que es muy cachondo, pero... Pero, oye... Está chulo, ¿vale? Está chulo. Me ha gustado mucho la idea. Ahí hay una lista, te puedes apuntar. Y... Nada. Cuando salga la recreativa, pues supongo que valdrá una pasta. Y te la puedes comprar con su juego Huntdown. Down. Pues nada, gracias, Canseco, por acompañarnos. Y. Y bien. Nos ha gustado el juego, ¿no? Pues nada, esto ha sido todo. Eh. Esto ha sido todo por esta noche, gracias Canseco, eh, no eh, nos ha gustado el juego vale, nos ha gustado, esto está muy bien, sí, sí. Lo, yo personalmente lo recomiendo vale, si os gusta este tipo de juegos, si queréis, si os gusta muchísimo compraros la recreativa que van a poner a la venta como he dicho y nada, que si os ha gustado el vídeo darle un me gusta, darle un like, suscribiros al canal de Youtube, pasaros por la página web que somos jugando en linux.com, ya sabéis nuestro canal de telegram, twitter, mastodon, matrix tenemos de todo, para todo para todos los gustos, para quien quiera visitarnos, acompañarnos disfrutar de los videojuegos como disfrutamos en linux y nada, os invitamos a un próximo... próxima jornada de videojuegos Adiós, adiós, hasta luego Canseco, adiós, adiós Hasta luego, un placer